0 -0 y estamos en el segundo capítulo De la Dream Ratchers Cup Esta eh, copa alemana Estamos instalados en las semifinales eh, La verdad se vienen partidos muy muy muy Difíciles para lograr Este anhelado pack premium Vean nada más el equipo contra el que vamos a jugar Hay Marquito Royce eh, Müller, Billy Blam eh, Totti, Qué barbaridad Y empieza el partido, no tiene mucho que empieza Ahí va Müller, Müller, Müller para centro Para Royce Cerró los ojos Mario en el cabezazo, C. seguramente. Marito Godse, Gotze Müller. Miller. Se está entrando Lamb. El Philip Lamb que C. no es Totti. C. Tú eres de oro. Eres de oro, Philip. No tienes que ser de sangre azul para demostrar lo que puedes hacer en la cancha. ¡Boom! Qué gol de Philip Lamb definiendo. A lo Ronaldo, no estoy hablando de CR7 sino del Gordito. Aquí otra vez un ataque por la banda. Nuevamente Ruiz, ¡oye! Noier no, logra parar la pelota no, inmediatamente no, el tiro de esquina voló de como del Fit. Dígalo que diga la imagen, voló de como del y no pudo, la pudo ventana, conectarla. Estamos en el segundo ya. tiempo. Lo Partido súper apretado, dos por la banda, No Estos partidos tenemos que meterla, caray. Hay que meterlas tuya, mía, tenla, te la presto. Urros ah, la tiene para Müller. Müller, ¿qué va a hacer? Se quita uno, le rompe la cadera. Aguas, viene con el... ¡Uy, oh, con no, el doctor! No, ¡Cómo la falló! <risa> <risa> no puede ser, aquí la tiene. Sam, yo soy Sam. Müller, no Schweinsteiger Schweinsteiger la vuelta, no, se sintió Ronaldinho. Pegó en el palo. Y... Se termina el partido 1-0. Dramático a morir. A Eva Müller sacadísimo de onda. haciendo que onda, brother. Y Schwanz taiga del otro equipo. No lo puede creer. Y ganamos 1-0 con el gol de Philip Lamb de oro. Que no es de sangre azul. Como dineros de límite. Y ven aquí el camino: el 5-0 del partido pasado. El 1-0. Y vamos a la final. Cuadro muy sólido, muy muy sólido en medio campo Para adelante, si acaso le faltaría Un Noyer como portero Van der Falle está ahí defendiendo el arco Pero Royce, Müller eh, Adelante Hola, son Mita Kempel, pura Palomo, Premier, el no sé mitad pura Vamos la Copa. a jugar contra él Y empieza el partido Señores, el la tiene Sam Lo bajan del camión, rebote Guerra de rebotes, toma tuya mía No, ten el rebote otra vez Mesutu Tómala, tuxil. la tiene ahí Mesut Özil. En su toxil, la agarra, se mueve Sam, vean los movimientos tácticos de Sam. Sam, yo soy Sam, yo soy el de la película, yo te voy a enseñar del cine, de todo lo que puedo hacer. ¡Nadie lo cubre! Es un golazo! Mueller. Mueller, claro que te abracen, papá! Finder Faller, enojadísimo, gritando la Ia. ¿Qué pasó, mano? Lo dejaron solo más. Ya nomás, vean ya nomás Lo vieron, son espectadores de la cancha Lo dejaron correr la milla Y Sam se aprovecha para mandar un gran el... centro Para Miula Y la pelota tiene Sam, Sam, es rapidísimo. Sam, nadie lo corre ¡Córrele, ratero! ¡Córrele, ratero! ¡Ahí viene la policía! ¡Córrele, ratero! ¡Uy! ¡Cabezazo, despeje! De ¡Schwan Steiger! Fusiló como Rambo Fusiló como Rambo. ¡Taca, taca, taca, taca, taca! Y nada puede hacer Vanderfalen. Le está cayendo. Se vino ah, bueno, la, noche. la noche. Noches no mágicas. ¡Dotze! Bueno, bueno. ¡Müller! Ay, qué Müller sí, solidísimo sí, atrás. ¡Qué portero! ¡Qué portero! Vean a Sam. Esta es tu noche, Sam. ¡Claro que sí! Esta es tu noche. Haz lo que quieras, mago. ¡Mago pelón! ¡Mago pelón! Es como un ron, ¿Qué? pero pelón y moreno. ¡La toca! ¡La toca, la toca yo chil, ¡Es susto, ¡¿Qué quieres Quiero hacer?! Ser. ¡Palo! ¡Balo! Nada pudo hacer, nada pudo hacer Ahí el portero, pero no la coloca bien Mira, Pena ahí. Royce, tiran el pe... ahí uh, Nos hacen, está. ¿qué dice el árbitro? No, Goal. no, fuera de lugar Fuera de lugar Como el Pipi Higuaín en la Copa del Mundo Cuando él mete el gol y se, se pone a quitar todo argentino. no papá, fuera de Mira. lugar Aguas, eh pe... Ahí, ahí vemos de nuevo la jugada Si sí es un claro, fuera de lugar Goal. Eh, ya, ya viéndolo bien, muy, muy claro Y ven qué va a pasar después del, del fuera del lugar eh, Ahora sí que Como decía mi abuelita eh, Del plato a la sopa se cae la sopa Del plato a la boca se cae la sopa Y eso fue lo que saw. pasó Estaba servida la mesa para el gol Ven a Sam, Sam me quito a uno Esta es mi noche, claro, soy el mago, el estelar ¡Ro! ¡Bajan! ¡Bajan! ¡Se lo llevaron puesto! ¡Se lo llevaron puesto! ¡No! <ríe> Sam hasta golpe en la nariz, se llevó por ahí, Müller cobra, cobra lo seguro mirando arriba, eh, un golazo de Müller, claro que sí, bombardero el bombardero de Múnich, ven ahí el alojito Sottsin ¿sí como lo está observando con esos enormes que tiene y, con qué seguridad bailó Va, tantito Vanderfeller. sangre fría se recupera, un toque dos. Un, falta falta para Royce este es un jugadorazo, y aguas por qué lo que te hacen, de de qué pedazo de gol, de ¿De gol? La ¿Dónde, la repasivo, ¿dónde la colocó? ¿dónde la colocó Martito Roy? Vean nomás, vean nomás, qué golazo, se te reconoce amigo, que que estés, no soy de la Premier, pero sí soy un jugadorazo, vean aquí cómo Roy se quita uno, Eso se quita uno, otro, como Maradona, como Maradona, nos hacen el segundo gol, imparable, imparable Royce, Miran qué partidazo, está como Sam de mi lado Aquí me mete pase, el, el pase filtrado espera, y mira. casi nos dan la vuelta Del plato a la sopa se cae la sopa Del plato a la boca se cae la sopa La tiene Müller ¡Müller, ruleta, va cerrando! Sí. ¡Ah, no es ¡Mario! ¡Mario, claro, grítalo! ¡Claro que sí, estás dándonos un título, Mario Gotze! Vean ahí la jugada Niúnen se ah, quita la a la todos la Uy, arrendando el físico Palo, se pega con una bueno, parte del lo empeine lo Ay, ay, ay, casi se me lesiona hay que ahí la Cuidado, cuidado no boxe. Ahí se pegó contra el palo. Minuto 90, árbitro. Se acabó. Se acabó. Y somos campeones de Sí. Dreams Crashers. <SILENCIO> Cup. Derrumbando sueños, Nayer. Claro que sí, toca el cielo, compadre. Y ganamos 4 a 2. Un partido muy cerrado. Con un punto de hicimiento extra. Y eh, si no fuera por el palo de Müller. Y ven aquí el cuadro estelar. Vean todos los alemanes. Ahí brincando, festejando. Eh. Van a tomar unas cervezas yo creo ahorita Terminando el partido Porque son alemanes Y ganamos la Dream Crushers Cup 3000 monedas Y vamos a ver qué nos sale en el pack premium Que nos regalaron por ganar la copa Pipita Higuaín veme, veme a los ojos Bebe, bebe Irlo, irlo maestro El pintor de la Juve Muy buen pack, excelente pack No puedo hacer nada con, el, con la carta Porque es de regalo sin embargo, en mi equipo puede jugar increíblemente. Todo lo demás, pues un poquito de todo. Ahí la herramienta, a lo mejor destacado. Eh, y ha sido una gran experiencia. Muy dura esta Dream Crusher's Cup. Como ustedes vieron, sobre todo el partido de semifinales. Ahí con ese Philip Lamb eh, del año y el Müller. Eh, mejor de la semana. Pero eh, jugando muy bien. Muy sólido atrás, sobre todo con Neuer. Es un porterazo. se si lo pueden adquirir realmente. Wow, cambia partidos Neuer. Y ganamos esta Dream Crusher's Cup. Pero gracias por ver este video, por favor suscríbanse al canal, regálenos un like, yo soy cero y recuerdenlo, jugándola yo soy Sam, FIFA la vida.